El desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos en la sociedad contemporánea han impactado grandemente la sociedad. Actualmente cualquier ciudadano está fuertemente regido por productos, artefactos y diferentes construcciones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología abarcan una gran paradoja. Por un lado han generado bienestar social pero por otro lado ha generado grandes controversias. Actualmente tenemos controversias de todo tipo, tipo ambiental, de tipo eh, eco, eh, político, de tipo social, y también controversias asociadas a la salud. Esas controversias públicas se llaman cuestiones sociocientíficas. Algunas de ellas son los transgénicos, la clonación, los biocombustibles, la experimentación con animales, la explotación de coltán para fabricar artefactos tecnológicos. Y vamos a detenernos algunos minutos para pensar en qué características tienen estas controversias. Primera de ellas es que tienen una base científica y tecnológica. Por ejemplo, la producción de biocombustibles a gran escala ha generado debate en la sociedad porque por un lado puede ser una alternativa energética. Algunos dicen que es una alternativa energética limpia, pero en realidad también tiene un impacto ambiental. Si bien es cierto puede ayudar a disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, tiene un impacto específicamente en la alteración del ciclo bioquímico del nitrógeno dado que la producción a gran escala implica la, el uso de fertilizantes, y los fertilizantes tienen nitrógeno y estamos alterando la cantidad de nitrógeno en la corteza terrestre. Esto puede afectar efectivamente los ecosistemas. Entender esta controversia desde el punto de vista científico para mirar si es una, una alternativa energética limpia, implica un conocimiento de lo que he venido mencionando, qué son los biocombustibles, cómo se producen, realmente mitigan eh, ambientalmente cuáles son los impactos ambientales que tienen. Existen muchas investigaciones, por ejemplo, para generar diferentes variedades de caña de azúcar, que es una de las materias primas que utiliza para producir biocombustible. También utiliza el maíz en el caso de que se vamos a producir bioetanol. En el caso de producir biodiesel se utilizan pues, otro tipo de materiales, como por ejemplo la palma. Entonces allí tenemos una primera característica, y es que hay conocimientos científicos, tecnológicos que los ciudadanos debemos eh, conocer, debemos tener una alfabetización científica y tecnológica para poder opinar sobre esa controversia. Pero además de eso, tiene unos impactos locales, nacionales y globales. Hay una gran controversia porque se piensa que los biocombustibles pueden reemplazar los cultivos que garantizan la soberanía alimentaria en el país. Se han venido reemplazando dichos cultivos para producir gran cantidad de biocombustibles. Entonces, algunos plantean, ¿se requiere sembrar para tener energía, tener combustible, o se requiere sembrar para poder satisfacer las necesidades básicas de la población? Esto, esto implica también un aspecto ético y moral. Es decir, ¿hasta qué punto es correcto, hasta qué punto la producción a gran escala de biocombustibles no viola algunos valores, algunos principios de la sociedad. En este caso, por ejemplo, el derecho a la alimentación. También tenemos que estas controversias que estoy ejemplificando con el tema de los biocombustibles periódicamente se divulgan en los medios de comunicación. Tenemos noticias Locales, nacionales y globales Alrededor de estas cuestiones controvertidas Podemos encontrar, por ejemplo Noticias en el país del Programa Nacional Para la producción de bioetanol. Cómo se está implementando en las diferentes regiones Y hasta qué punto sí es una salida a el problema energético Del de país y del planeta Estas son las características centrales De las cuestiones sociocientíficas Tiene una base científica Implican eh, debates ambientales, tienen implicaciones locales, globales, nacionales y tienen aspectos éticos y morales. Hay otros como el tema del riesgo. ¿Hasta qué punto puede eh, representar un riesgo la producción de biocombustibles? Trabajar estas controversias en el aula es muy importante porque los currículos de ciencias actualmente representan contenidos que son importantes, por supuesto, contenidos que fueron construidos en las disciplinas científicas en el siglo XVIII, XIX y algunos del siglo XX, pero las grandes discusiones contemporáneas del desarrollo científico y tecnológico poco se trabajan en el salón de clase. Entonces, una alternativa para que los ciudadanos puedan tener un punto de vista cualificado, puedan tener conocimientos, capacidades que les permitan opinar posicionarse frente a estas controversias es que los profesores trabajemos en nuestras clases de ciencias dichas controversias. Para trabajar estas controversias en las clases de ciencias, obviamente se requiere un trabajo con las diferentes áreas. No es suficiente que el profesor de química, biología, física la trabaje, se requiere el apoyo de las ciencias sociales y humanas. Se requiere el apoyo también de, la ciencia, de los profesores de español y de las diferentes áreas para poder entender esas controversias que son complejas y son amplias. En diferentes investigaciones se han hecho estrategias, unidades didácticas, secuencias de enseñanza para trabajar esas controversias. Entonces, en este programa de formación queremos que los profesores se aproximen a la investigación sobre estos asuntos y piensen para qué trabajar estas cuestiones en el aula. Una primera respuesta podría ser trabajar para que los estudiantes argumenten mejor. Esa argumentación implica lo científico, lo tecnológico y lo ético. Otra posible respuesta, trabajarlas para que tomen mejores decisiones. Otra posible respuesta para que aprendan a negociar en diferentes espacios sociales y públicos y otra, que aprendan mejor ciencias y tecnología. Entonces, allí está el desafío para que transformemos nuestra práctica, nuestra enseñanza y nos atrevamos a trabajar temas contemporáneos, temas contextualizados. Podríamos trabajar las características que he mencionado en muchas controversias que ya también eh, expuse al principio.